Me encantó. Y qué mejor que preguntarle a alguien de afuera sí. cómo somos los argentinos y cuáles sí. son nuestras costumbres más agarradas que tenemos. Porque un argentino te lo va a decir, pero alguien de afuera que te diga, estos de ustedes, y lo quiero para mí, ¿quién puede ser, Rodi? David English, que de está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Saluchi. Salud. Amargo, ¿no? Costumbres por costumbres argentinas. Muy bien. Na nacido en... En Oklahoma nací, pero toda mi vida viviendo en Tennessee, sí. la ciudad de Nashville, donde comimos tortitas, para decirnos, serio? se llaman biscuits, y son bastante parecidas a las tortitas que tenemos acá, que son cuadradas y pinchadas, Ajá. son casi iguales. La, como las de hoja. Exactamente, pero no, no tienen tantas hojas, pero la forma es igual sí. y los ingredientes creo que son casi iguales. Pero solamente decir uno, nunca para merendar, nada de eso. Después es, de es, las 10 en ah, la mañana no jamás. Es una mirá. masa básica casi de claro, pan, digamos. Creo que ¿no? sí. Digo, debe sí. estar en muchas partes del mundo. Sí. Pero sí. viste que uno, uno lo siente como, como propio. A veces, aunque sea una receta que esté en otras partes del mundo. Claro. Bueno, la forma acá es distinta y la manera de comer acá es distinta. Sí, ya está por el por el agua que tenemos, viste que, que todo cambia. Saben diferente. Saben un montón. De hecho, una media medialuna acá no tiene no. el mismo gusto, aunque hagas exactamente la, la misma receta claro. en Buenos Aires. Totalmente. ¿Hace cuánto que estás eh, viviendo acá, David? 20 años. ¿20 años? O sea... Tiempo ¿Ya? para incorporar las costumbres argentinas Eso. en mi sangre, como Indu el mate, mate. es indudable que sí. El Fernet con Coca, salir a bailar. Ah. La siesta para mí es sagrada. Mm. Para no sé cómo me convencieron venir de toda acá, toda porque normalmente estoy dormido. Esta hora. No, para salir a bailar con una Coca escuchando Mona Jiménez hasta las 7, 8 de la mañana no es en todo el mundo. Ni siquiera en Nueva York bailan hasta las 7, 8 de la mañana. ¿eh? No, no no. Uh, o sea, y toman o sea, Fernet o sea, puro en Nueva o sea, York. Sí, sí. O sea es que suena raro. Eh, escucharte hablar decir, me tomo un con coca, con tu acento, sí. me tomo un con coca, le escucho a la mona Jiménez, sí. es, es, es como raro, ¿no? Bueno, supongo, pero a mí me encanta, todas no, las costumbres sí, argentinas, no, menos comer mondongo, me, uh, encanta. Uh, todo, todo me encanta, todo el resto el me encanta. Oh, chico, <risa> no, no, algunas no, costumbres no, como eh, esa que no. Eh, ¿A vos te gusta no, pues, el mondongo? Sí, ¿cómo es que no. le dicen de forma eh, políticamente correcta a, los, a la madrileña? ¿Cómo es que se dicen perdón? Cayo a la madre. a la Madrid, eh. Ay, me encanta. No. Fanática de mi mamá y mi abuela. Sí, riquísimo. No. No ¿Pero eso es costumbres argentinas? ¿Comer mondongo? Sí. Creo que sí, no sé. Es más español, es más español. ¿Es español? Sí, sí, sí. Viene, viene mucho de la madre patria. ¿no? Tome, madre patria. Gracias. Bebas. <risa> o sea, hace... Lo, lo decíamos antes de empezar el programa. Creo que debe ser tres años que no comparto un mate. Por la pandemia. Y claro. bueno, eso Qué viste triste, que, no? que, que dejó, ¿no? Muy Pero Muy Bueno, triste. bienvenido al mundo del mate. Uy, tiene yuyo. Amargo. Y amargo, sí. ¿Cómo se toma ¿Cómo, el mate? ¿Cómo? Amargo como Agustina Fiadino. Oh, qué amarga. <risa> La Fiadino, sí, total. Es muy o sea, amarga. El lunes no vengo, pero pónganle esta parte de parte mía. Bueno, para que no me extrañe. Fiadino no te va a extrañar. No. Porque es muy amarga y vos oh. sos muy dulce. Vos, mira, le voy a preguntar. Un caramelo. De media hora, vos. Un caramelo media hora. Vos, David, Que con... también es muy argentino. Sí, todo. To, to, to, ¿Has mi probado un caramelo de media hora? No sé qué es eso. Un caramelo. El lindo. nombre del caramelo se llama media hora. Ah, no, Pero he no dura media hora en la boca, dura 15 minutos. Ah. Yo lo he comprobado. ¿Qué, no. ¿Qué otras costumbres argentinas pensás que nos identifican un montón? Bueno, una cosa que usted estaba pensando más que nada es el beso y el abrazo para saludarse. En muy pocos países, en particular entre hombres, ah, se da un beso para saludarse. En mi país, ni siquiera entre padre e hijo muchas veces se da un beso. Y mucho menos con los mexicanos, bueno, un montón de otros japoneses, jamás te dan la mano entre mujeres y todo. Entonces, para mí en particular, eh, cuando me mudé acá después de sobrevivir el 11 de septiembre, fue espectacular mudarme a un país donde la gente se saluda con un beso y un abrazo. Es, es, es increíble eso. Es una cosa que para nosotros viviendo acá nos parece chiquito, nos olvidamos que es tan único en el mundo. Ojo, Pero, vale ojo, mucho. ojo con Judas también. ¿Con? Ojo con Judas. Con Judas. Claro, te dan un beso y vos no sabés. Sí, que te no en la espalda. Sí, claro. <risa> no. Ojo. ojo. Me ha, 20 no años ves. nunca me ha pasado a mí. Claro, totalmente. Sí, sí, no, claro. Mira, mira qué bueno, ¿no? Porque uno cuando pensaba la, las costumbres argentinas, ¿no? ¿Qué pensabas? Hablamos con el rodito. El mate, dulce de leche, tortita, bueno, el tango, el folclore. Y la verdad que esto que estás diciendo, uno no se lo imagina y está re bueno. Somos afectuosos, somos cariñosos. Sumamente, sí. Si sí, sí. todas las costumbres, la gran mayoría tienen que ver con fortalecer los lazos humanos entre las personas fortalecer las relaciones, como hacer los ñoquis con la abuela en mm -hmm. la mesa, en la cocina, un montón de cosas que... Una, una herencia muy italiana. Claro, herencia claro. En realidad, las, nuestros costumbres creo que son eso, no una mezcla de sí, español-italiano. Sí sí sí, claro, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. A mí sí. sí. sí. sí, me encanta tarte mezclado, de ricotta. Mezclado y eso con los pueblos originarios. Claro, también. Por ejemplo, mis padres también, también, eran italianos. Esto, ¿no? Uh -huh. no, mi mamá y mi papá, bueno, mi papá era, mi mamá es... Y, y mi mamá, eh, en, en las fiestas patrias argentinas, comíamos comidas italianas a veces. Ajá. Y a veces, para un 25 de mayo, por ejemplo. Y después aprendió a hacer unas empanadas tremendas. ¿Viste? Que todas las amigas le, le decían, chicos, sí, me dicen, no es un micrófono el mate, pero... Yo es, no le voy a decir nada porque no hay nada peor que te digan, che, dale con el mate. Es, es dale me el mate. ¿no? hace ¿no? dos horas que estoy tomando no es tengo, tengo nunca. Tengo es que largo, Es ¿no? largo, sí, es largo, porque le, le, le pongo mucha agua. Hizo, ruidón. Un, hizo el ruido. Hizo no, el ruido. Larguísimo el mate, de verdad. ¿Hay algún código con el mate? Por ejemplo. Un montón. Eh, no decir gracias hasta que hayas terminado. No. Tomarlo con la mano izquierda. Ah, por qué un, con la mano izquierda? Me enseñaron así, que ¿En siempre serio? debes recibir el mate con la mano izquierda. Ah, okay. Es él, como la ceremonia de té de los japoneses, un poco, ¿no? Que hay en realidad un montón de cosas de cómo prepararlo, cómo eso tomarlo. Sí. Eso sí, qué lo de la mano izquierda. Lo de la mano izquierda no sabía. Mira, él que es eh, de Estados Unidos, nos está educando nosotros que somos sí, argentinos. Sí, me da, bueno, bueno, es que a veces el que mira afuera mira otra cosa también, sí, total. ¿no? Sí. Algo que para nosotros puede ser tan cotidiano que no le damos... Bueno, esto es el equivalente de que en la cultura indígena de Estados Unidos, ¿qué es esto? La pipa de la paz. Exactamente. Yeah. Es yeah. una cosa absolutamente clave. Enseñamos esto a nuestros chicos que vienen de Estados Unidos de est para visitarnos, eh, chicos universitarios. Nunca negar tomar mate. Porque es igual a negar recibir pipa de paz. Ah, mira. Igual es, es, significa los, eso para nosotros los, los, los, los argentinos, ¿no? Los chicos de ¿no? hoy no saben mucho de la pipa de la paz. Mi generación, yo que no miraba sé. más películas de, de, del lejano oeste, uh -huh. ¿no? eh, que estaban muy de moda cuando yo era más chico, y claro, eh, se veían siempre las tribus de, de, de los pueblos originarios norteamericanos que en un son de paz con, con, los, con los ingleses, Fumaban la Pipa de la Paz, ah. ¿no? Mirá. Cualquier, cualquier cualquier persona nueva para dar la bienvenida, ¿no? Pipa de la Paz o mate, ¿no? Es que siempre Ay, es un buen bueno momento eso. para tomar un bate, ¿viste? Sí. Y compartirlo. Hay personas que es aceptable que no les gusta compartir la bombilla o que, bueno, por ahí tienen... La, la, la forma de ir limpiándola, de limpiándola Que también sí. es aceptable Y hay otras que no Como nosotros Que decidimos compartirla Y no nos es, da Este mate tan largo No sirve si la rueda es grande No, no sirve Porque no te vuelve más No, no, no es verdad Tendría que hacerlo claro, más chico pero es un mate y se acabó el se día Se acabó el día Sí, se acabó aburrió el de al lado Pero vas haciendo así mira no, vas a pasar medio mate uh, uh, casi se nos cae Vas pero, a pasar pero, medio mate Medio mate no. parece, Es romper un protocolo, es, es un raro, buen ejemplo ¿no? Hay que terminarlo después Yo, ¿por qué? Porque, ¿qué dije? no. Que ah, pensé por mi, por mi cabeza Dije, bueno, mientras él se toma la mitad del mate ah. Vamos a compartir los mensajes que nos llegan del otro ah, lado está Muy bien ¿O no? Yo tomo el resto del mate y compartimos mensajitos Claro, porque te preguntamos a vos Costumbres argentinas, ¿cuál es la que más te identifica? Y esto nos decían a nuestro número de WhatsApp A ver a ver, a ver, a ver... Rodi... el truco? Roddy, las... con el truco? No, no, no sé jugar al truco... Rodi, las tortitas con chicharrones son las semitas... En San Juan, sí... Acá son tortitas con chicharrones... Claro, Está totalmente. bien, tienes razón... Hola, están muy lindos... Muchas gracias... Para mí un buen asado con una buena copa de vino Malbec... Pero... Totalmente... Hola chicos... No conozco otro país... Pero habrá otro lugar en el mundo... Donde en los barrios humildes... La gente se siente en la verdad a tomar mate... Y a charlar con las vecinas y los vecinos en las tardecitas de verano. Me encanta eso. Yo creo que no, te digo que no. Hermoso momento en los barrios humildes y en los barrios no tan humildes también hay mucha gente que todavía sale con, con la silla, a la vereda. Bueno, eso es lo lindo de las costumbres argentinas. La gran sí. mayoría no tiene nada que ver con la clase socioeconómica. No, total. Se puede hacer casi todos. No importa la plata que tenés, o no tenés. Le, leemos un par de mensajitos Dale. más porque se me, me vino una pregunta Ay. con esto que le uy, acabo de uy, decir. ¡Uy, Dios mío, este mensaje! Verte a vos, Rodi en mayúsculas sos mi mejor costumbre argentina. Sos mi sol. Oh, no, esperá, oh, volvé, oh, volvé, no volvé, volvé, Gusti, no, no, ponchámelo pues acá el amigo. Porque, ¿Por qué? No, no me importa. Sí, porque, a ver, nah, te están nada de declarando. Gracias, muchas gracias. ¿Nos puedes mandar tu nombre, por favor? Bueno, te lo agradezco y lo leemos después. Lo leemos después A ver quién te dice bueno, dale. eso eh, me, me encantó esto que decía también De, de sentarse en la vereda ¿no? De que pase el vecino Saber que siempre va a haber alguien Que se va a sentar Y que te va a acompañar A pasar un lindo momento Y ah. me da la sensación De que los argentinos Realmente somos Afectuosos Cariñosos Que por ahí cuando tenemos eh, La posibilidad de entrevistar A personas que se fueron A vivir afuera Destacan esto de que extraño el fin de semana con amigos, el uh -huh. asadito, el que te saluden con un beso y con un abrazo. Sí. ¿Te, te y... acostumbraste a eso? Ay, de 100%. que sí, sí, el timbre y el sí, y sí, ahí sí, pasando. claro. Claro. sí, sí, sí, sí, sí, mates momento para sí, sí, sí, o lo que sea te para comer un asado o sí, que pero sea. ¿Te acostumbraste? Sí, pero escucha... la Argentina es muy espontaneo, espontaneo, sí, sí, me sí, cuesta sí, la sí, sí, sí, sí, sí, sí, no sí, en el sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, con sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, si sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, si apareces y si copias la puerta. Acá, me encanta la informalidad de, de ah, hacer todo en momento. Sí, sí, muy lindo. Y, y cuando, cuando salís, porque recién dijiste boliches, digo, salís sí, a bailar, seguramente, claro. eh, claramente no sos, no tenés nada de latino, nada. <risa> nada, no hay manera que parezca, entras a un Espero lugar, que haber incorporado un poco en mi forma de bailar eh, del, el latino en no, no ser bueno, tan sí, rígido, en eh, congelado... ¿Cómo? ¿Cuánto me dis? Eh, 1,89 Ay, no 1,89 casi no, 1,90 No, no te podés parar al lado del Roddy Busti No seas malo. no seas se malo. No sí, pero es... Ya me Argentina, lo Estados Unidos Ya me lo Es, <risa> <risa> eh, pero que perá ¿No somos más chiquitos los argentinos? Uh, en promedio creo que sí Sí, en promedio sí En es, promedio es, es, Bueno Yo, los míos son las, las raíces sicilianas Acá no... Vinieron... <risa> vinieron así, claro <risa> Bueno, si Gustavo me deja después lo podemos hacer no Sí, ah, bueno, obvio verdad, Yo no sí. tengo problema Me parece hasta divertido <risa> A mí también Pero sí, tenemos una diferencia de estatura sí. considerable Bueno, igual tampoco habló no sé. Él es demasiado alto Yo soy demasiado claro, bajo Claro, no hay un punto medio un punto medio Claro Veía claro. las imágenes atrás de, de David Y estoy viendo, por ejemplo, las cartas Sí Las milanesas con papas fritas Qué rico. También todos esos argentinos O sea, tantas cosas tenemos Que no nos damos cuenta El valor que tenemos Hasta Maradona, Messi O sea, los mejores del mundo Están en el fútbol ¿no? ¿eh? Sí, sí. Vos cuando, cuando decís, porque volvés de vez en cuando a tu país, sí. ¿no? Y cuando decís, vivo en Argentina, ¿qué es lo primero que remite la gente? Piensan de Messi, uh -huh. Evita, Ginobili, oh. el Ginobili, el tango uh -huh. y el vino Malbec. Creo que ah, esas bien. son las cosas más conocidas en Estados Unidos, Argentina. No son... no son cosas menores, ¿eh? No, claro. Ninguna. No, no, no. Ninguno claro. de los personajes que nombraste, ¿no? No, no, no. Digo no. personajes con, con respeto, porque ya son, ¿no? Sí. Trascienden esa figura carnal, digo, de personas. Sí, sí, Die sí. Diego, eh, Evita. Claro, claro, claro. O sea, hay mucha ignorancia, por supuesto, pero si la gente sabe algo so sobre Argentina, normalmente son, son esas personas o esas cosas y una imagen positiva. Uh -huh. Uh -huh. Menos de vez en cuando cuando tenemos una crisis acá y sale en primera página de, de New York Times, un diario así, hablando de la crisis argentina, o pero. Um, y ¿Es lo mismo leerlo en el New York Times uh -huh. que vivirlo acá? no es otra cosa vivir para entender lo que realmente es la inflación y todo eso hay que vivir vivir la inflación y devaluación y los desafíos económicos que tenemos hay, hay que vivir lo menos mal que tenemos las costumbres que tenemos porque nos ayudan creo um, a vivir acá a pesar de los problemas que uh -huh. tenemos uh -huh. y yo sigo viviendo acá y no pienso en jamás volver a vivir en Estados Unidos ¿No? justamente por las costumbres argentinas ah, porque yo tengo lo mismo desafíos económicos, problemas con los políticos, que todo lo demás. yo vivo en la sexta sección, no vivo en barrio privado, o sea, barrio común y corriente, y me encanta, por las costumbres. Me, sí. da, me da mucha pena, eh, como, como persona joven, lo digo, mamá de una nena muy chiquita, escucharte me alegra un montón. La verdad que alguien que vive afuera y que hoy elija a la Argentina y que lo destaque por sus costumbres argentinas me emociona un montón. Pero sí me da mucha pena eh, el daño que por ahí le hacen a la Argentina y las ganas que le generan a la gente joven de irse. Bien. Porque si bien no es el tema del programa, pero necesito decirlo por lo que él está diciendo, si bien muchas veces tocamos el tema de la cantidad de gente joven que elige irse, y nuestro país es muy rico. Sí. Entonces, por ahí, eh, un llamado de atención, lo digo desde, desde, desde el desconocimiento, porque es un tema que no sé, la política, la gente que nos gobierna al decir, che, loco, tenemos un país hermoso y la verdad que lo estamos recontra descuidando para un futuro. Sí, lamentablemente. Pero sí. Uh, siempre esas costumbres van a existir, crisis o no. Y yo entiendo que la gente quiere irse para desarrollarse afuera, sí. aprender otro idioma, cambiar su punto de vista, pero... No me parece mala idea después de unos años volver a vivir bueno, acá. ¿no? Como experiencia, <risa> claro, que... para irte de cualquier claro, lugar, ¿no? Claro, Vamos por unos por mensajitos favor. más. Por favor. ¿Sí? Hay más mensajitos. Ya tenemos que ir cerrando casi, ¿no? No, qué, qué, qué hermoso momento estamos pasando. Aparte acá con Mate y con David y con Hola, Dani y Roddy. Para mí, una de las costumbres que tenemos es ser muy charlatanes, es verdad. Y hacer amigos, eso es muy argento. Y así tenemos muchas cosas a Guante Argentina. Hola nos dice, soy Laura de Godoy Cruz y mi costumbre es tomar mate, pero desde la pandemia no lo comparto más. Bueno, está bien, esto es lo mismo que le pasaba al rodito. Solo yo y donde voy lo llevo conmigo hasta para el trabajo. Saludos a Gonzalo, Julieta y a Romeo. Un beso para todos. Hola, por supuesto, unas buenas sopa y pidas con yer el qué yerbeado. Ríe. Qué rico en lo, cuando me iba de campo. todas Hola, soy Alejandra. Mis tradiciones son el mate con el edulcorante y con masitas o si no la música. A mi novio le gusta todos los días en el auto El pendrive lleno de canciones de los fladeros Vamos nomás Lali dio clase pero la jarra va más alta Y antes de terminar el mensaje Quiero confesar que me enamoré De esa conductora O sea de mí ¿O no? Ay me quiero morir Que me firmes autógrafo No autógrafo pasó Vení y nos sacamos una foto Eso claro, claro. Costumbre argentina es tomar mate Hola chicos, me identifico con la costumbre Con la costumbre de que apenas está frío y nublado Automáticamente preparo sopa y pillas Con mate cocido, Qué rico también Es algo familiar. Y otra costumbre, el repasador en el hombro totalmente Mientras hacemos el asado Como esperando para dar la bienvenida a la familia Saluditos chicos costumbre argentina la previa al asado el domingo, pero esa es una hermosa costumbre. Con la picada, ¿no? Con la pica no vale el que llega sobre la hora y dice, "Ya está la comida", y se sienta a comerse se levanta y se va. Ese no es argentino. Lo vamos a descalificar. Muy a bien. ver acá que nos están mandando. Bueno, mira, la picada previa al Mirá. asadito, asado más chori, más vinito y después mate amargo en el dique potrerillo. bien nuestros saludos. La costumbre argentina es los domingos de familia comiendo asado. Y a la tardecita de ese mismo domingo jugar al truco y comiendo bizcochuelo También en los días de frío a la tardecita las sopa y pizzas con unos buenos mates Las milanesas caseritas con papas son la gloria Hola chicos, yo conozco varios lugares del mundo Todos dicen que los argentinos somos especiales Es verdad Hola, soy mendocino y vivo en otra provincia Y tengo el placer de conocer toda la Argentina Y creo que lo más representativo de nuestro país es el fútbol Los potreros y lo cordial, doy fe no iba a faltar el vino de los domingos y una buena música cuyana. Bueno, mirá que qué loco más, ah, porque casi todos iban a esto el domingo en familia, el compartir, la sobremesa. Viste, el quedarnos y no solamente sobremesa. el almuerzo, sino quedarnos con el café, con el mate, el bizcochuelo, el traguito de Ferné para el abuelo, para el tío, jugar a las cartas, ¿o oh, no? Totalmente. Divino. Sobremesa es una costumbre que no se va a encontrar en Nueva York, por ejemplo. Bueno, ¿viste? no, <ríe> no existe. existe. Los churros, mirá, también sí está tam los son más españoles, Ah, Español pero sí, lo, los heredamos. Hay, hay cosas que uno se las apropia claro. también, ¿no? Sí. Y por ejemplo, uno ¿qué las sería? hace de uno. sería, bueno, el Fernet también, porque Lali lo dice. Esta el, es una el Fernet es apropiado, sí. Bueno, es que todos los aperitivos uh -huh. y los bajativos de los italianos, que son una gama enorme, el Fernet es un bajativo. Claro. Va después de comer, por eso es un shot chiquitito de esta cosa hecha con tantas hierbas. claro. Y todos los aperitivos, bueno, te puedo nombrar 500 marcas, Un montón, pero sí. son los que hoy todos tomamos en los boliches. O sea que. Esas bebidas rojas. Divinas. Que tienen unos ¿Sí? colores que ya vamos a apreciar a la noche. ¿O no? sí. <risa> Me encanta el rollo, quiero tanto. O sea que nosotros lo que hicimos como argentinos fue ponerle coca al fernet. Claro. Eso. Ese es bien. nuestro toque que nos, nos, nos destaca por, por ser tan... Tan tener originales. tanta imaginación y ser tan original. Tan original. <ríe> Me encanta eh, ¿Cerramos? Sí, tenemos sí, que cerrar. despedimos a David. Gracias, es ¿eh? un placer, gracias un, por invitarme. Un gusto. Compartir un gusto compartir mates, eh. Sí.